Os comparto un nuevo vídeo de, de mi serie Mis errores como emprendedor. Prácticamente cuando comenzaba siendo profundamente novato en estas líderes de montar negocios eh, y startups, me encontré que con un socio decidimos: vamos a Pacha, vamos a Media, nos lanzamos. ¿Qué ocurre? Que nos lanzamos demasiado alegremente sin haber estudiado previamente qué recursos, qué aportaciones hacía cada una de las dos partes al, a la empresa eh, nada más arrancar y cuál iba a ser el compromiso eh, de esfuerzos de tiempo, eh, de movilización para que la empresa tuviera éxito. No lo planteamos, simplemente nos lanzamos y sí, nos llevamos bien y vamos a montar la empresa a medias porque sí. Tampoco hubo un pacto de socios, novato que era uno que en aquellos tiempos pues, no tenía en cuenta la extrema importancia que tiene ese documento donde se plantea. Plantea cuáles son eh, los valores añadidos que se aporta por cada una de las dos partes, eh, cuáles son el compromiso que se tiene que plantear en cuanto a esfuerzo de recursos, tiempo, etcétera eh, Qué es lo que ocurre cuando las cosas salen bien y qué es lo que ocurre cuando las cosas salen mal. Todo eso en un pacto de socios que no eh, llevamos, llegamos nunca a firmar ¿Qué ocurrió? Que el porque sí, vamos a media, aquello salió muy mal y eh, descarriló porque simplemente los dos emprendedores que montábamos aquel negocio íbamos a distintas velocidades con distintos compromisos. Solo estábamos abocados al fracaso. Eh, un error de novatada, aprendí de la lesión y en la medida de lo posible espero que vosotros eh, también os sirva este ejemplo para no cometer mis mismos errores. Eh, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.